Infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, y al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En el primer misterio de gozo, contemplamos el anuncio del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María anunciándole que sería la madre de Jesús, nuestro Mesías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que, que nos ofenden. Nos no nos dejes caer en tentación.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 especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera.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 como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? En el quinto misterio de gozo, contemplamos la pérdida y el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo ante los Maestros de la Ley en el Templo. Padre nuestro que estás en el Cielo,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 sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva.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 de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones y la salud del Santo Padre, el Papa Francisco, por toda la Iglesia, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos los laicos de orden y los misioneros. Padre nuestro que estás en el Cielo,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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como, como era en el principio, ahora y siempre, por, y por los siglos, siglos de los siglos, siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, y sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como humildemente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, armado con el poder divino, Precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que en el cielo me pongas en paz y alegría, con todos los santos Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí?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 Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios.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 Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por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 Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros.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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada y siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.